Ya. Y el otro acá, doblete. Estamos armando la de mosca ahora. Vamos a pescar peces con mosca. Acá, déjalo ahí, ¿Eh? ahí que yo lo doy. ¿No la... A ver, casi implementando la... la nueva técnica pesca este de pejerrey estamos probando ¿No, no, ¿No, la si cañita la cañita de taru y tela sola una bigotera sola fue entretenido el tipo divirtiendo con esto un pejerrey atrás del otro impresionante la pesca que estamos metiendo acá está bueno ya ...balde de 20 ⁇ vamos a llenar el otro canastito ⁇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 Vamos acá Opa Lo quiero ver, lo quiero ver Vamos Vamos Marcelo Copo El primero de la temporada Marce Vamos Marce Bien merecido lo tiene Marce Vamos Juanpi, ¡Gracias, Juanpi. Vamos, Marce. Gracias, Juanpi. Siempre en el, el point. primero! ¡Qué Siempre alegría que point. me diste, guacho! Siempre en el poi. Guarda la chuza. Guarda la chuza. Siempre en el poi, Juanpi.